...vamos a conocer ese producto... ...el Aclef C... ...y pues nuestro campo... ...sobre todo para los tomates... ...pues puede continuar... ...no con un tratamiento para... esa pues, seguridad... ...para tener un buen cultivo... ...al final en la cosecha... ...claro, lógicamente... ...después de, de que el tomate ha sufrido... ...los daños, las consecuencias... ...el estrés provocado por el mildew ...y haber hecho un tratamiento... ...como comentaba mi compañero Carlos... Eh, ...para solventar esos problemas... ...incluso para tener un poquito de seguridad... Eh, ...en la parte avanzada del ciclo... Eh, posteriormente lo que recomendamos es eh, crear una biostimulación. Lógicamente esa planta ha sufrido eh, debido a la enfermedad, eh, debido luego posteriormente a tener que combatir el tratamiento, ha tenido una gran pérdida de energía, que la ha utilizado para solventar ese problema, esa enfermedad que ha tenido y al final eh, no ha hecho el trabajo que debería haber hecho. Esa planta pues, en ese momento debería estar eh, creciendo vegetativamente, eh, metiendo largues, induciendo a flor eh, para cuajar luego posteriormente tomate y ese trabajo no lo ha podido hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos posteriormente al tratamiento? Pues le hacemos una bioestimulación para, recorrer, o, perdón, para, recorrer, para recuperar ese tiempo perdido donde la planta no ha estado haciendo su trabajo correctamente. Entonces trabajamos a través de bioestimulación, en concreto el producto que utilizamos es el misil -K, como ya venimos haciendo de años atrás, un producto que ya está más que contrastado en la zona, posiblemente sea el la línea de bioestimulantes dentro de nuestra casa el mejor producto que tengamos y pues, nos podemos codear con, con el resto de bioestimulantes del mercado y, y los resultados son estupendos. Como comentaba mi compañero Carlos, eh, el ACLE es eh, una de las características que tiene, es que al tener sistemia va a provocar que los brotes nuevos estén protegidos. Por lo tanto, sin ningún miedo, ahí sí podemos acometer a inducirle a la planta que siga trabajando, y siga creciendo, ¿eh? para no perder eh, capacidad productiva del cultivo, que al final es lo que nos interesa. Entonces, eh, se antoja y es una recomendación totalmente eh, válida el crear una bioestimulación posterior al haber tenido la enfermedad, ¿eh? para, para que esos daños que ha tenido el cultivo no aparezcan y tengamos las producciones óptimas que, que necesitamos.